Bien, qué bueno, qué bueno. A mí me encanta mi nombre, yo lo elegí, pero parecería que los de Starbucks no. Cada que voy, pues me dan uno nuevo, ¿no? ¿A nombre de quién su pedido? No, a nombre de Ofelia. Sí, ok. Olivia. Güey, Ofelia, ¿no? Con off de ofrezco unas disculpas por no llamarme como quieres que me llame, culera. Yo, de, de hecho, pues nací, me asignaron el nombre Mauricio Francisco. Por pues, el nombre, la verdad es que. Pues es un nombre muy raro para una mujer. <risa> ¿Eh? Y para las tres personas que están acá que no lo saben, lo que pasa es que yo soy trans. Que es? es ¿Qué? Le voy a agarrar un chiste a mi maestro y voy a decir: ni se le nota. Pero luego el problema: el problema de decir que soy trans en escenarios es que arrancan ¿no? todos y hacen suma aquí. No, gente, lo que yo tengo es transverga. güey. De paso, eh, ¿alguno de ustedes acá, manos, es LGBT? ¿Sí? ¿No? Gracias, gracias. No, si quieren salir del closet, aprovechar, le dicen a mis amigos. Es culpa de Ofelia, no pasa nada. No. Cuando, cuando me topo con gente LGBT por fuera. Hay como este saludo, ¿no? De Jotos. <risa> Últimamente he estado pensando en salir por ahí, ¿no? Mostrarle mis genitales a la gente en la calle, ¿no? Y luego, pues, demandarlos por discriminación. ¿Cómo no te gusta? <risa> Ese chiste es buenísimo porque no hay derechos que me defiendan. Y solo les quiero decir algo, caballeros. Hay un buen de ventajas al ser mujer. El, eh, digo por si en caso de que quisieran transicionar, ¿no? Si culpa de Ofelia, le pueden decir a su familia. La primera ventaja mi favorita es que pase lo que pase, ¿tengo la razón? Sí. Mi hermana dice que sí, güey. ¿Para qué te traigo? Puede ser cosa de vida o muerte también, ¿eh? Porque ya los veré ustedes, chicos, ¿no? Cuando estén en el barco que se está hundiendo... Y yo aquí en el bote salvavidas con los ancianos y con las mujeres. ¡Ay, <risa> se ven! Me implanté chichis. Y es como ponerse poder, güey. No más piensen la cantidad de rubros de la pirámide de Maslow que se satisfacen con las chichis, güey. ¿No? Tienen aquí como comida, sexo, no sé qué más en la pirámide de Maslow aparte de eso. Comida, sexo. <risa> y les digo algo, además que ganas beneficios, ¿no? De repente te dejan entrar al antro, no llegas al lugar, te invitan al pomo. Es como si tuviera una suerte de varita mágica. O, o en mi caso dos <risa>